Bienvenidos, mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este video vamos a hablar un poco del rectificador monofásico semicontrolado. Repasaremos un poco su topología y su función que es suministrar tensión variable continua a la carga y veremos las formas de onda, tanto teóricas como experimentales, de un prototipo de prueba en una placa de pruebas. Entonces, la topología del puente es bastante sencilla: es un puente monofásico compuesto por dos tiristores en la parte superior de la rama y dos diodos en la parte inferior. Su nombre es semicontrolado, debido a que solamente la mitad de las componentes tienen control de ángulo de encendido. Para este caso vamos a trabajar con carga resistiva e inductiva. Las formas de onda que se generan podemos ver en azul la forma de onda de tensión sobre la carga en donde el control de la tensión de C va a ser función del ángulo de disparo de las componentes SCR o tiristores mientras que la corriente en la carga la vemos de color rojo generalmente trabaja en condición continuada. Una de las principales características de este puente es que no puede suministrar tensión negativa a la carga, lo cual lo hace ideal para el proceso de carga de baterías. Entre las principales aplicaciones de esta topología de puente convertidor ACDC, tenemos el proceso de carga de baterías, ya que la propiedad de no suministrar tensión negativa a la carga es una de las principales características necesarias para el proceso de carga de baterías. También se utiliza en fuentes de poder, actuadores de robótica y motores de corriente continua a nivel industrial. Para su control vamos a utilizar un driver de disparo de SCR compuesto por un octoacoplador y un octotrían. Y para la generación de la señal de disparo vamos a utilizar un Arduino 1 como sistema de control. Básicamente el octocoplador se usa en un circuito para la detección de los cruces por cero de la onda sinusoidal de fuente. Eso permite generar el retardo del ángulo de encendido para poder controlar el nivel de continuo. Para el driver de disparo propiamente del Tiristor vamos a usar un octotría, disparado desde el cruce por cero con un retardo de tiempo correspondiente o igual al ángulo de encendido. Eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde el octoacoplador nos permite detectar los cruces por cero de la señal sinusoidal, tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo y el arduino nos permite retardar con respecto a ese cruce por cero las órdenes de encendido de los tiristores, permitiendo de esta manera controlar el nivel de continua que llega a la carga. Entonces para la implementación del puente o de la topología del convertidor vamos a utilizar dos tiristores C106 y dos diodos 1N4007, en la misma configuración que vemos en la parte izquierda de la lámina. Aquí tenemos una foto de todo el montaje experimental, un transformador para adecuar los niveles de tensión a las componentes, el puente convertidor por los dos tiristores y los dos diodos, y el sistema de control correspondiente al Arduino 1, el octoacoplador y los octotrías. Para el control del ángulo de disparo se va a utilizar un potenciómetro de tal manera de regular el retardo con respecto al cruce por cero. Y la carga va a ser una carga resistiva e inductiva compuesta por una bobina desarrollada en el laboratorio. Entonces vamos a empezar a ver las distintas formas de onda para distintos valores de ángulo de disparo. En la primera lámina vemos la adquisición de un osciloscopio del montaje experimental sobre la tensión y corriente en la carga. La tensión en amarillo, mientras que la corriente en color cian. Entonces vemos la similitud entre la forma de onda teórica y la forma de onda experimental, donde el tiempo que permanece en cero va a ser función del ángulo de disparo. Entonces aquí tenemos para un ángulo de disparo más pequeño, donde el nivel de continua o la cantidad de la onda sinusoidal que pasa sobre la carga es mayor, aumentando el nivel de C. En esta tercera lámina vemos para un ángulo alfa mucho mayor. Podemos ver cómo el nivel de continua disminuye sobre la carga, al igual que el valor efectivo debido a que estamos suministrando menor valor de tensión a la carga en todas las operaciones vemos que la condición es continuada de corriente en este caso empezamos a ver la tensión de la carga y la corriente en la fuente la corriente en la fuente que nos genera es una corriente alterna donde el ciclo o el trozo de tiempo o intervalo donde la tensión permanece en cero la corriente en la fuente también permanece en cero Debido a que en la carga, en este momento, la corriente circula por los diodos de descarga libre que se colocan en la parte inferior del puente. A mayor valor de ángulo de disparo, mayor tiempo van a estar conduciendo estos diodos. Por tanto, la corriente va a distar más de una sinusoidal, lo que implica una contribución mayor o un incremento del contenido armónico de corriente sobre la fuente. Entonces vemos tres valores distintos de corriente sobre la fuente. Finalmente vemos cómo en este video el control del potenciómetro me permite variar el ángulo de disparo y por tanto la cantidad de corriente tensión continua que recibe la carga. De esta manera se puede regular el valor de c de la carga si implementamos una realimentación con el valor de tensión y un controlador del tipo proporcional integral derivativo. Entonces de esta forma hemos visto cómo se puede implementar un puente rectificador monofásico semicontrolado, como es la topología, comparamos las formas de onda sobre la carga y la fuente de las expresiones teóricas deducidas en el curso contra los valores adquiridos mediante un osciloscopio. Gracias por su atención.